Que, que era su padre, que tiene que decirnos sobre esta situación tan lamentable? Quise venir a eh, agradecerle a ustedes los medios de comunicación, los periodistas, los camarógrafos, todos los equipos de prensa por el apoyo que nos han dado en los días más difíciles de nuestra vida. Y como dije en la misa, todo ahora lo pienso como lo haría mi padre y yo sé que si él, si fuese él en mi posición, viniera aquí, agradecerle a la prensa porque él era un amigo de los de la prensa. Era un aliado de la prensa y la prensa también él lo veía como un gran aliado. No le tenía miedo, al micrófono, no le oía a los periodistas, no le oía entrevista. Y nosotros queremos como familia agradecerle a ustedes por el apoyo que nos han dado. Ha sido un apoyo firme, resaltando su grandeza, resaltando sus virtudes. Y creo que nosotros queríamos darle esa gracia a ustedes el apoyo que nos han dado en estos días, como les digo, este es para mí, para mi madre, mi hermana, mi esposa, su hermana Dilia, mis primas, todos los días más difíciles de nuestra vida. Lamentando, perdonado. En ese momento que ustedes decidieron tomar esta decisión, ¿qué los llevó que uno quiso utilizar esa palabra? El presidente dijo que sea Dios quien lo perdone. Nosotros somos una familia de fe, desde hace ya unos 20 años. Nuestra familia se acercó a Dios a través de la iglesia católica, a través de algunas congregaciones religiosas. Nosotros somos una familia que hemos, hemos sufrido bastante en otras circunstancias. Esta no es la primera, claro, esta ha sido una que nunca nos lo esperaba. Pero siempre mi padre nunca guardó rencor, nunca, nunca. Y ustedes saben todo lo que él sufrió después que mi abuelo fue presidente y a pesar de, de lo que pasó lo que vivió yo quiero que ustedes sepan que cuando él se graduó de la universidad de derecho mi abuelo lo acababan de sacar de la preventiva y él fue y buscó a mi abuelo lo cogió y se lo llevó a su graduación y dio el discurso de, de graduación de esa promoción entonces nosotros hemos sabido perdonar y él, él era una persona que no guardaba rencor para nada no guardaba rencor para nadie a veces en muchas circunstancias que había gente que uno conocía y que había cometido errores, había metido la pata. Él siempre decía, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Eso me marcó bastante a mí en lo personal. Eh, joven me costaba entender eh, esa resiliencia, esa parsimonia. pero como familia nosotros hemos asumido nunca guardar rencor contra nadie. Que nos haya hecho daño eh, porque así él lo hubiese querido y así era su vida. Pero sabemos que es muy pronto para hablar sobre las investigaciones en torno a este caso, pero le han dicho las autoridades algo que conllevó a esta persona, como ustedes bien señalaban en un comunicado a la familia, que era alguien muy cercano a su padre. ¿Qué podría haber provocado esta muerte, que hiciera este, este crimen tan atroz? Mira, esa persona sí, era una persona, yo conocí a esa persona desde que nací. Eh, el padre de esa persona, cuando mi abuelo era presidente fue jefe de la Fuerza Aérea, o sea, era una persona muy conocida de mi familia, desde de mis abuelos. No sé qué le pasó por la cabeza. No sé. Mi, mi padre, nada, nada. Es más, mi padre circunstancialmente lo veía porque hasta eran amigos hasta que ocurrió esto. O sea, eran de mi papá, era una persona que quizá no tenía muchos amigos, pero yo puedo decir que de los pocos amigos que en su vida, eh, amigos personales, este señor era uno de ellos. ¿Habían No sabría decirle todavía no tenemos esos detalles de la investigación. Algo que ha sido cuestionado es el hecho de cómo se le permite a una persona, a pesar de ser allegado a algún funcionario, entrar a una eh, oficina eh, estando armado. Eh, ¿No se pudieron Mira, como te digo, hay hechos que nosotros todavía no manejamos. Yo sí te puedo decir que mi padre eh, no le veía mal a la gente. Yo mismo a veces le decía, yo recuerdo cuando él a través de su función apresaron un coronel, coronel Palavello, yo le dije, mira, ponte, ponte un seguridad, tu seguridad, que, que aquí no se sabe con lo que tú estás bregando. Pero él era la persona más sencilla, más antiaparataje. Si era por el señor ese hombre se iba a pie. Si estuviera cerca, por decirlo, Era una persona sin ningún tipo de aparataje, no y su despacho era a sí mismo, era un despacho, estaba abierto el despacho completo. O sea, tú llegabas al despacho de él y la puerta estaba abierta, él podía estar reunido con una gente y la puerta estaba abierta. Entonces eh, nosotros no entendemos lo que pasó, porque era una persona con la cual a la, la cual lo visitaba recurrentemente, eran amigos y Nosotros insistimos en, en, en que no guardamos rencor. ¿Y de la justicia qué espera? Que actúe. Que actúe conforme a las leyes, conforme a lo que establece el, el mandato en estos casos. Nosotros confiamos en la justicia y en la autoridad dominicana. Gracias, Señores, gracias de